Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos a hacer una pirámide corrugada vamos a utilizar cartón corrugado para hacer la pirámide bien tengo un molde en forma de pirámide y vamos a trasladar ese dibujo al cartón es muy sencillo ya veis colocamos la primera pared dibujamos la segunda parte La tercera. Y la cuarta. Ya veis que por ahora no hay complicación. Tenemos hecho ya el dibujo. Recortamos eh, un poco más amplio. Recortamos así al, alrededor. Después cortaremos eh, más al detalle. Esto va es a facilitarnos el trabajo. Bien, veis el dibujo. Y ahora vamos a marcar lo que son las líneas más largas, por donde vamos a doblar la... para hacer la pirámide. Nos ayudamos con un yerrito romo o con un palito y marcamos lo que van a ser los lados. Ahora a doblar, que nos quede la parte corrugada por la parte interna de lo que va a ser el molde. Es un poco complicado el doblar el cartón corrugado, pero bueno, un poquito de paciencia. Bien, una vez que, que hayamos terminado de, de doblar, de tener las dobleces y cerrarlo como si fuera un cucurucho, pues vamos a recortar eh, en uno de los lados justo por la línea, en uno de los extremos. Así cortamos el sobrante. Ahora, por este lado, vamos a dejarle una pequeña pastanilla vamos a cortar como a una distancia de un centímetro lo alisamos un poquito para quitar la parte corrugada para que nos sea más fácil eh, a la hora de pegar y ya lo tenemos listo nos encaja perfectamente Y así tendríamos una pirámide. Bien, yo ahora, ahora a la hora de pegar voy a utilizar cinta aislante. Pero podéis utilizar tranquilamente silicona, una pistola de silicona para aplicarle. O si lo vais a hacer de un día para otro, echarle pegamento para que pegue bien y no se nos escape la cera por aquí. Ponemos la cinta, le damos vuelta, nos aseguramos de que esté, quede bien pegado. Y así tendríamos listo lo que es nuestro molde para esta pirámide. No le recorto el exceso que hay en la parte de abajo, porque no es necesario realmente. Si quisierais, podríais eh, dejarlo cortadito, pero, pero no es necesario. Ahora, con una aguja y la mecha ya sabéis si no tenéis una aguja larga para mecha podéis utilizar una aguja para, para coser lana que os entre perfecta, perfectamente la mecha desde la parte interna del molde hacia donde va a ser lo que es la parte de arriba de nuestra pirámide ajustamos la mecha que quede un poquito Holgada, que nos quede un poquito de más, no, no viene mal, ¿eh? Ahora con plastilina eh, vamos a tapar el agujerito por donde pasa la mecha. Además, nos servirá a la hora de, de, de ponerla de, de pie. Bueno, de pie, cuando vayamos a verter la, la cera, nos quedará mejor sujeta, nos, lo que es nuestro molde. Ahora voy a coger un poquito más de plastilina, porque voy a aplicárselo en lo que está la cinta adhesiva, por pues si se nos escapara un poquito de cera. Ya os digo que si, si tenéis una pistola de silicona, os es más cómodo echarle silicona en esta parte. Si no, pues se de cinta aislante y os aseguráis con plastilina de que no se escape la cera. Ahora voy a utilizar este molde cuadrado para sujetar lo que es nuestro molde de cartón. No os preocupéis si os cae la, la plastilina porque ahora la volvemos a asegurar. Para que no se nos caiga voy a ponerle un poco más de plastilina alrededor. Y así nos salga derechita lo que es la pirámide. Así ya está bien sujeta. Ahora sí voy a cortarle el exceso de mecha que nos quedaría en la base. Y le vamos a poner un pincho para que no se nos mueva la la mecha y nos quede fija y centrada también estos pinchos los podéis conseguir tranquilamente en ferreterías o en grandes superficies el cartón pues tranquilamente en un kiosco si no lo tienen podéis encargarlo o en una librería También lo podríais conseguir eh, eh, vía online. Ponemos bien la mecha. Que no se nos mueva. Y ya tenemos listo lo que es el molde para verter la cera. Voy a utilizar dos colores en cera voy a utilizar el color blanco y el color verde ponemos al baño maría nuestra pieza de, de cera de parafina en este caso recordar siempre al mínimo el fuego y ya tenemos eh, fundida la parafina y me he cogido estas dos tacitas para dividir la cera esta esfera no es suficiente para este molde, eh. Vertemos en una taza al principio y después pues en la otra. Así la tendremos a temperatura que queremos para, para echarla en el molde. Bueno, si quisierais, podríais haberle añadido un, una esencia a la parafina. Pero bueno, yo esta vez no, no se la he echado. Ahora sí, voy a coger las. Esta vez, crayolas. Podéis utilizar otras anilinas para, para lo que son la, la parafina. Voy a echar un trocito de. Un pequeño trozo de, de crayola. Nos no va a ser suficiente. Las crayolas, ya sabéis, podéis conseguirlas en tiendas de manualidades, en librerías, kioscos. Son las que utilizan los niños pequeños en el cole. Y ahora el color verde. A su taza correspondiente lo removemos para que se mezcle bien lo que es la anilina con, con la parafina. Ya veis que se ve el color blanco, pero bueno, me gustaría ser que fuera un color un poquito más intenso el blanco. Para ello voy a añadirle un trocito pequeño más de, de crayola. Ya veis, este trocito pequeño nos llega. El verde nos vale así. Bueno, y, y yo lo estoy haciendo de estos colores, pero... Podéis hacerlo en los colores que os dé la gana. Yo voy a hacerlo en dos, pero podéis hacerlo en un color solo. O incluso podríais hacer en más colores, tres o cuatro. Ahora removemos bien la parafina con la anilina verde. Ya veis, me gusta este color. Ya lo dejo así. Ahora pasaremos a verter lo que es la, la parafina en nuestro molde, no hay ningún, ninguna complejidad en esto, primero le echaré la parafina blanca y a continuación le echaré la parafina verde para que se mezclen un poco los colores. Bueno, y os recuerdo que si os gustan mis tutoriales, queréis aprender más sobre velas, podéis suscribiros, activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo y a mayores eh, darle al like, dedito para arriba, pulgar para pa arriba, para los algoritmos. Bien, eh, la cera ya nos ha enfriado, vamos a desmoldar. Apenas se ha escapado un poquito de cera. Si hubiera sellado con la, con la silicona líquida, pues a lo mejor hubiera quedado mejor. La silicona en caliente. Pero quería enseñaros que sin tener silicona con una cinta aislante también podéis hacer el molde. Ya veis, no hemos tenido que utilizarle aceite para. en el cartón para desmoldar sale bien y nos sale lo que es una pirámide corrugada espero que, que os haya gustado el, el vídeo muchísimas gracias por haberme visto aquí veis otro la vela ya un poco más consumida y espero que sigáis viendo mis vídeos muchas gracias